Hola, soy Valeria Barbero, arquitecta y planificadora territorial y quiero compartirles mi percepción respecto a la importancia del paisaje cultural cafetero. El paisaje cultural cafetero representa la obra conjunta e integrada del trabajo del hombre y la naturaleza. En estos momentos, ese equilibrio resulta esencial. Es un paisaje productivo biodiverso, único en el mundo, que como dijo UNESCO al incluirlo en la lista de patrimonio mundial, contiene ecosistemas eh, estratégicos para la conservación de la biodiversidad global. El mayor reto del paisaje cultural cafetero en relación al cambio climático es su sostenibilidad. Tenemos que asumirlo como una oportunidad para que desde el ordenamiento territorial podamos proponer y desarrollar actividades de valor agregado que permitan eh, restaurar y ayudar a conservar los atributos del paisaje cultural cafetero y donde las personas, los habitantes de este territorio encuentren la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y convertirse en custodios activos de este patrimonio mundial.